<ríe> sí, una dos y pérate una dos y pérate veis tú no <ríe> esa mamá una dos y pérate ¡No! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pena? Blood. Compa, ¿tú quieres que nos demos el...? Ya usé mi TikTok nuevo, güey. Yo hice mi nuevo tito. ¿Qué esperas hijo? ¿Qué esperas? Dice. Es mi miedo al éxito, papi. ¿Dónde estás? Okay. Pues aquí no, güey ¿Eh? Aquí, okay, aquí. Okay. Aguanta, te entro, ahí A ver, dispara, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Uh. Déjame curar, No, <ríe> Ah, ya valió mal Uy, uh, ya te vi, ya te vi Ya te vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Estuvo. Primero a mi cuenta principal, güey, es el que tiene la skin, güey. Va, sí. va, va, va, va. No acuerdo, qué pedo? Es más, te dejo que no tumbe, güey. Vine aquí conmigo a un lado, güey. Vine pegado. Aquí estoy, güey. ¿Dónde le quieres dar? Acá está, acá está, acá está, acá está. espérate, yo pongo la pared, espérate. mate primero al... ¿Qué pedo, gente? Simón. Ahora sí. Ah. Pompares, pompares, pompares. Contra según un heroico, güey. Según contra un heroico, güey. Y así me pasó, güey, chequé, güey, tenía yo armas que no había yo comprado, wey. Ya yo he pasado como tres rondas, digo, ¿qué pedo? Una, dos, tres. Ajá. Uh -huh. De pared él, ¿eh? pones verga, yo eh? también perro? ha pues, <risa> No pues es no puedo sí no te decir que no puedo qué pedo qué pedo ay tío. no ah te estás chingando los botiquines de mi bolsito ah güey no intelectuero Estoy bien nervioso, habíamos puesto bien nervioso en esta vez. Ah, qué pedo, güey. qué pedo, wey, está yo cubierto, güey qué pedo. A mí me hallo cubierto, digo, este güey ya no me dio, güey no de repente me diste, qué pedo. no oh, me fue ¿Pues la ¿traes, trae hacks anti-cabecero, ¿Cómo, es que, ¿cómo se llama, güey? pinche <risa> mira, se me va hasta arriba, güey. <risa> me echo un botiquín. Me echo los mi botcito. Me nuevo <risa> ¡Ah! Llegaste sí. Les he tocado, ah ¿eh? Ay ya vale madre. Ay, no, ya vale, madre. No, así ya. ¿Qué? Disparé, güey, y me soltó como a la hora, pinche disparo. Güey. Esa loca de vida güey. Yo tengo 20 wey First blood. El pedo no es ese güey, el pedo que ya está trabajando el ser güey. tiene que 12 de pila güey, ese es el pedo Como quieras. un tu quieres que nos demos de la madre, pues ven, dice. ¿Qué puedo con mi botito? para y me soltó como a la hora, pinche disparo. Tres al Tengo 20 de vida güey Yo tengo 20 güey Qué sí, si güey, te parece que me está retando ¿Qué pedo con mi botito, güey? ¿Qué pedo con mi botito? ¿Ya me aparece? <risa> no, no, ni me... O aquí me esconde, güey, que está oh no, ya tío, te... qué pedo güey este? Por dos? Eso mismo quisiera saberlo Bien, gracias Pues zona, güey Pues ya viene la zona, güey Ya viene la zona, güey se, se va a restringir Arriba, arriba, arriba, ¿no? O acá Acá, acá, acá O cualquiera O acá abajo Pues, ya, pues va acá, acá, acá, acá abajo Ese, ah. <risa> wey sí,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 ¡No! ¡Qué pedo, qué pedo, qué Compa, ¿tú quieres que nos demos el...? Ya se mi TikTok nuevo, güey. Yo hice mi nuevo tito? ¿Qué esperas, hijo? ¿Qué esperas, dice? Es sin miedo al éxito, papi ¿Dónde estás? Okay. Pues aquí no, ni güey ¿Eh? Aquí, okay, aquí. Okay. Aguanta este otro A ver, dispara, o ya te vi, ya te vi, ya te vi